Aquí Capley, nuevo video para ustedes Hoy nos encontramos nuevamente en GTA V Con Alex, y Rabito y Beto oh, Hola, hola. hola, hola. hola, hola. ¿Cómo ¿Sí? estamos Play? Súper bien y chicos los traje aquí a una batalla de sumo Pero no es un sumo cualquiera Tenemos que estar dentro de este círculo azul Porque si estás afuera Dentro el domo de la muerte porque si quedas afuera vas a salir explotado ¿Qué? ¿Entonces por qué me estás tirando? ¡Panita! ¡Panita! Porque eso es lo que pasa si sales afuera ¡Qué asqueroso! Exactamente, panita Eso es lo que pasa Así que nuestra misión es sobrevivir dentro del domo ¡Oh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! dale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pero, Panita! ¡Venga, Play! ¡Aquí Vámonos. no hay amigos! Uy. ¡Aquí no hay amigos! ¡Solo enemigos! Aquí ¡No! no hay amigos! ¡Entonces te empujo! ¡No! ¡No, Panita! Uy. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Se van a quedar afuera! ¡Ustedes, No, sucia? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Cerramos! No. No, no, no, no. no, no. ¡Vale! ¡Vale! Uy, no. ¡Vale! Uy, no. ¡Tenemos que ir al siguiente punto! Sí, ¡Pero la zona se está haciendo cada vez más pequeña. Si, Panita, como que nada más va a sobre ir un solo cochecito. A ver, a ver. ¡No! ¡Bro, me puedo ir! Uy, uy, uy, me voy al mar, me voy al mar. Unos muy gordos. No hay espacio para los tres. Uno de que. Como que le toca a ese rabito que está hablando mucho. ¡Yo me, yo me, yo Rabito, Caplay. Contra la tin! ¡Tin, tin, tin! ¡Toma! toma ¡Ay! ¡Eh, eh, eh! Pero, Panita. ¡Me salí! ¡No pudieron contra mí! Entonces, hay que ir al otro punto, Panita. ¡Uy! Uy, uy, no hay uy, un pie para que casi me saca No, oh, hay un hueco gigante sí, sí, sí, sí <risa> se va derrumbando el suelo Vale, vamos, vamos, uy, vamos, no, vamos. no, no, no, no, no, no, no, no. Mira, yo cojo impulso Y ¡toma, Tapi. Ah, qué miedo Bro, me no, quedo no, aquí No, espera, le empuja, le empuja, le empuja Espérame, No, me voy a perder la vida panita Bueno, sobrevivió Tenemos que ir otra, para otro punto Uh, ¡Vamos para el otro punto! ¡Qué, play? ¡Mira el tamaño de eso! ¡Es bonita. muy pequeño! ¿No quieres ir a investigar? <risa> ¡No, no, no, no, no, no! No, gracias, no, gracias, así estoy bien Vale, vale, vale ¡Uy! Se está haciendo más pequeñito, mira ahorita cómo está ¿no? No, ¡Ahí no cabemos los tres! ¡Uno va a morir! ¡No, sí. no te preocupes, yo saco a k ¡Ven para acá! ¡No, K-Play! Oh, ¡No, Manita! Vamos a K-Play! no ¡No! ¡No! ¿Por ¿Por ¿qué qué? Digan, no ¡No! ¡No! no ¡No! ¡No! no ¡Por vibrar a Beto! ¡Qué aviso! asco! Bueno, Renita empezamos con la segunda ronda ¡Y Alexi bro! ¿Qué se siente ser el primero en morir? No lo sé, ¿qué se va a sentir que tú mueras de primero esta vez? ¡Ja! ¡Ah! Eso ya es... Ya, ya veremos, panita Acabo de ver al primer imbécil que va a salir uh -huh. ¡No! <risa> por Alexi. Sí. ¡Ay, qué pedo! ¡Hala, ala, a no, no! ¡Qué dominoso! ¡No le <risa> no, no, no, no, por mí no Ni se les ocurra tocarme wow. Ah, bueno, panita Ok, en la uh -oh. ronda sobrevivimos ¡Pasé el primero! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¿Sí? ¡No ¡Felicidades, panita! Ahora en esta ronda gracias, qué... gracias. ¡Hora de jugar sucio! Mírame, Tofi, ¡Se va a ir a tomar por saco! ¡Ah! ¡Control, control, control! No pasa nada ¿Y ustedes por qué se están rodeando el círculo campero? Uh -huh. ¿Cómo que? que pa, radiante, para tocar luz. Estás haciendo y tú empujándome. Estás sucio. No. ¡Salte, salte! ¡Date, no, no, no! para fuera fuera, me fuera en el botón! <ríe> se, murió, <ríe> ¡Se murió! ¡Se murió! No, mi pana rabito, panita ¡Tira muy joven. Orgulloso de no quedar último. Vale, ahorita vas la... a quedar. Tú, tú, tú, de tercero, ya verás. Vamos. De primero. De tercero. Lo tengo en mi genes, quedar primero. ¡Quita, vale. perro! ¿Pero, ¿Y por qué me están huyendo a mí? ¡Y Metofi! ¡Por ¿Say? este lugar ¡Oh! me ¡Oh! Es un deplos, ¿no? oh. Ah, bueno, gracias por entrarme Bueno, en este sobrevivimos todos ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, sobrevivimos. ¡En el no hay amistades! ¡Vamos, Metofi! ¡Por Alexia, por Alexia! ¡Sí, sí, por Alexia, por Alexia! ¡Por Alexia! ¡Ven, sucia! ¡Porque planean un complot tramposo! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! <risa> Alexi, ¿tú toma, tú, toma, tú, toma, sucio Perro, vete afuera Este pueblo es muy pequeño para los dos Estás gordo Manita, porque este es mi pueblo, es mi terreno ¿Tú qué, ¿Qué haces acá, ese perro. No, ¿tú qué haces acá? Sobrevivimos Tenemos que ir al siguiente punto ¿Y? ¡Este es súper pequeño! Sí, manita, El que este solamente no voy a, a ver, ver yo Quítese. ¡No, no, no! Eso creerás hasta que llegue ¡Yo por detrás! ¡Cuidado! ¡Ah! Oh, ¡Panita! ¡Panita! Uh, ¡Panita! ¡Te quedas afuera! Pero espera, podemos negociarlo! ¡Podemos negociarlo! ¡No, no, no! no, no. ¡Yo no, no quiero oh, negociar! Este es ¡No, no, no! ¡Panita, no! ¡Panita, no! ¡Panita! ¡Panita! ¡Ay, ay no no sé cómo sobrevivía eso! ¡Pero sentí la ay, muerte topo. cerca de mí! ¿Dónde está el último punto? ¡No lo veo! ¡Qué ¡Es no esa no. cocina a nadie al fondo! ¡¿Qué era eso?! Es una cosita muy pequeñita, bro. Está chiquito el puntito. Está el chiquito. tiempo pasa, el tiempo pasa rápido, Capley. ¡Aletti! ¡Aleti! ¡Vamos a morir nosotros! Uah. ¡Ay, bro! No, ¡Quítate! Somos. Serias, eh? Ahora sí. Este es el punto definitivo. Estás extremadamente pequeño. pequeño. ¡Se va a acabar el tiempo! siempre mira atrás de tus retrovisores Juanita, ¡Juanita! Eres un desgraciado Eres un desgraciado Yo vuelo, pego y esquivo, bro ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Esto lo tengo que ganar! ¡Esto lo tengo que ganar! ¡Mi loco! ¡Ni la ¡Quieto para afuera! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué miedo, bro! Esto está demasiado, eh yo creo que ya es hora de que abandones el barco De que me dejes el puesto de capitán Panita, Un guerrero nunca deja su trabajo ¡Ah! Ah, quítase, quítese, sucia Quítese Se tú. a cerrar el círculo Se va a cerrar el círculo quítese, bro, bro, se tío, tío. asquerosa Se va a cerrar el círculo ¡Sáquese! ¡El ¡No! ¡No! ¡Eh, eh, ganado! Jugador. Bueno, ranitas empezó con la tercera ronda y, bro, he ganado, he ganado con trampas, esta va a ser mi venganza ¿Cómo que trampas, panita No, no, no, no hubo nada De no, primera no, por el Rosita Ven, ven, ven el palo, yo me pero cuí, qué me pongo Rosita Por el Rosita, por el Rosita, Panita No, que no, quí. no, ¿qué les he hecho? Porque mi carro es más bonito que el de ustedes, ¿verdad? De envidia ¡Sí, entre todos Es igual, ¡Ah! callate que... ¡Eres con la chica, bro! a tu, tu bonito! ¡No morimos todos! ¡Gan a morir todos! ¡No! ¡No morir todos! ¡No! ¡No morir! ¡No se queda! ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo se salvó ese sucio de ahí? ¡Bro! mi muerte! ¡Ay, ¡Ay! ¡Ay! ay ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡No, no, no! ¡Vigilen bien sus espaldas! Nunca saben cuándo alguien los podría traicionar es verdad, es verdad, esto es verdad ¡Vamos! ¡Ah! ¿Dónde ¡No, es? bro, se quiere! ¡No, va <risas> sí, sí, sí, a tomar por saco pringado! Uh, palita! ¡Corre, <risas> corre, corre! También se vale tirarlo antes de que llegue al círculo, ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo, tiré? Sí, cómo tiré, sí, ¿Cómo tiré? Vale, <risa> se vale, se vale, se vale todo Tú no llegarás el día de hoy al círculo ¡Mira, lo, lo conseguí! No no, ¡No, no, no, no! no. A ver qué va a ser el ganador Quiero ver qué va a ser el ganador a llegar marcha atrás Eso me llevó! ¡Ah, fui de largo! ¡Ah, ¡No! ¡Se murieron a los dos! ¡Y es que son pendejos! ¡Es que son tontos! Bueno, ranitas, he perdido ¡No! ¡No! ¡Por que perdí! ¡No! ¡Por Manco! Ay, no, no. ¡Esta la voy es ganar. a ganar! ¡Uy! Me dice Manco El que se explotó con Rabito ¡Oh, Dios mío! ¡Pero gané! Para mí. No, porque se... también explotaste Para mí Soy que explotaron el Esa explosión fue por bueno. amor a mí Oh, los quiero chicos Espera, espera, espera <risa> se va a pasar esto <risa> Vale, estás es como unir las cosas, <risa> así no va <risa> <risa> Bueno, punto. Okay, te tenemos que ir al otro punto, tenemos que ir al otro punto, bro vale, vale, Broca vale, Play, vale. si hacemos team con esta sucia Recuerda que la última vez me sacaron a mí y también a, a ti Eso es verdad, es verdad, Tofi, tenemos que hacer, Team ¡Ahí viene la sucia! ¡Ahí viene la sucia! Viene sucia viene a su... ¡Aquí está te wow. ¡Aquí no hay alianza! ¿En qué momento llegó esta sucia acá? ¡Qué miedo, qué Uf. miedo, qué miedo! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ten cuidado! Bueno, sobrevivimos ah. Al siguiente punto, panitas Al siguiente punto, ¡vamos! ¡El último que llegue el huevo podrido! ¡Amé! ¡Al primero se lo come! ¡Eco, bro! ¡Hacen ustedes, hacen ¿qué miedo, ¡Qué miedo, bro! ¡Qué Vale, yo llegué a gustísimo al punto que entramos aquí ¡No! ¡No! ¡Sucia! ¡Eres una sucia, Lesi! ¡No, si sí, yo lo evito, pringado! salte de aquí! ¡Salte! vas a quedar? ¡No, no, no! A ver, chicos Hagamos un trato, bro Quiero hacer algo esto muy divertido Quémonos todos afuera y, y pues explotemos todos como buenas amigos que somos ¡Oh, mm. claro! Y así todos ganaremos. Sí, así vamos oh. a ganar todo Aunque vamos a morir, pero vamos a ganar a la vez <risa> A ver, pero pero siempre juntos como amigos A ver, dale, a ver, dale, a ver ¡Juntito, juntito! ¡Vente a Lessi, sucia! ¡No sea traicionero! ¡Vale, manita! ¡Se le quedan a eh, todos! ¡Pero eh, <risa> <los risa> Cayeron en mi trampa No, la traí. Eso, panita, hemos ganado no. Comen en estas sucias